La venganza de Nara contra Mauro Icardi. Nara y Mauro Icardi se encuentran disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Seychelles luego de su paso por África, donde el futbolista fotografió a su mujer mientras se bañaba y compartió la imagen en las redes sociales. Ahora, Wanda, se vengó del delantero y revolucionó Instagram con una postal del muchacho desnudo, tomando una ducha. ¿Mi venganza Tarzan 2018? Expresó Wanda con mucho humor en la postal que recolectó miles de likes en cuestión de minutos.